Yo lo iba a hacer para criar a mi nieto al lado de mi hija. Milo me pide perdón, pero no es un perdón verdadero. No es un perdón donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que estás arrepentido, porque tú no estás arrepentido. Y el día que tú estés arrepentido, tú me vas a llamar y me vas a decir lo que falta que tuvieron en esa habitación. Estas fueron las últimas palabras de Adalgisa Polanco en medio del juicio de fondo llevado a cabo contra los imputados en el caso Emily Peguero. No te costará años para decirlo, porque tu conciencia no te va a dejar vivir. Te quise como a un hijo, pero no porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenías que tenerlo. Porque tu madre vivía en su negocio y su política. No la critico por eso. Es tu vida, no me meto. En medio del llanto y una sala de audiencia conmovida ante el visible dolor de la señora Dalquiza, en reiteradas ocasiones pedía a los imputados mirarle la cara. Mírame a la cara, porque merezco que tú y Miley me miren a la cara, por primera vez después del 23 de agosto que me la arrancaron la vida a y todavía ustedes no han podido mirarme a la cara. Es verdad. Yo dije que ustedes son, eran personas honorables porque no podía subirme a ese estrado y decir mentira. Pero hoy no puedo decir lo mismo porque todavía Milo Martínez y Marlin Martínez no han podido mirarme a la cara y decirme qué pasó. Y sin Miley, míreme Miley. Si usted el día que me arrancaron la vida mía, mi hija, y ha ido a mi casa y me dice, la pasó una desgracia, me entrega a mi hija, usted no tuviera estar en mi vestido. Me le tiraron la dignidad por el suelo, no me la dejaron llorar ni a pasarla. Y yo por eso clamo justicia. Y que la muerte de mi hijo no, puede, no quede en vida. Para NTN. Su noticiero regional, Giovanni Paulino.